Hacer esto es tan fácil que obviamente ni siquiera te lo puedes creer o permitir de alguna manera, pero realmente entiende que manifestar es algo súper fácil y súper rápido. Mi nombre es Emiliano y en este canal hablamos de ley atención, espiritualidad, conciencia, meditaciones y crecimiento personal. Y obviamente te invito a que te suscribas a este, a este, a este canal y obviamente comentes si te parece esta información, si te gustaría que le más información sobre esto o sobre alguna otra cosa que te llame la atención manifestar es algo totalmente fácil y orgánico, pero lo que pasa acá, la mayoría de las personas se concentran mucho en hacer trucos de atracción, en hacer meditaciones para que las cosas les funcionen, en hacer un montón de cosas para controlar su exterior. Entonces, cuando ponemos mucha energía en el exterior, nada se va a manifestar, porque estás intentando controlar algo que no puedes controlar. Es un principio básico y es un principio hermético, que lo que dice es que lo de adentro modifica a lo de afuera. Entonces, ¿por qué te vas a concentrar en modificar el afuera o intentar cambiar el afuera cuando lo único que te tienes que concentrar es cambiar el adentro, modificar tus cosas, tus pensamientos, tus emociones, empezar a hacer trabajo de sombra? Entonces, a lo que veo es que muchas personas se concentran en hacer trabajo externo y nunca interno. Quieren que las cosas también sean de una manera rápida. Y otra cosa que pasa mucho, que yo veo es que las personas realmente se están basando mucho en gurus o personas de tiktok que le dan sensación inmediata o sea, voy a un tiktok, veo un un rato y te enseguida aparece la persona que te dice Esta es ese mensaje que querías escuchar, y te trae las cartas y what's o por ahí pasa que hace este truco y atrae a esa pareja y vos haces el truco y esa pareja no aparece porque estás metiendo tu concentración y todo tu enfoque en el afuera, cuando realmente tiene que estar adentro. La energía no entiende de sí ni de no, la energía entiende solamente de enfoque, en lo que tú te enfocas es lo que se manifiesta. Y ahora tú me dices, sí, pero estoy enfocada en que Pedrito me hable con estos trucos de retención. genial, pero estás enfocada en el afuera, estás enfocada en algo exterior a ti, tienes que enfocarte en algo interior porque el interior es lo que se manifiesta en el afuera no al exterior, al interior, no al revés y entender esto te da como una cierta paz porque no tienes que manipular nada afuera, no tienes que hacer nada afuera, no tienes que hacer absolutamente nada afuera, ni con tus amigos, ni con tu ex pareja, ni con nadie. Solamente tienes que concentrarte en el adentro, o sea, en ti mismo, en ti misma, en cómo te sientes, cómo te alimentas, cómo te das cariño, qué cosas compras, cómo, lo que sea. O sea, realmente donde pones energía es lo que se amplifica y obviamente se manifiesta. Y obviamente el exterior no le queda de otra que de nada. Te doy un ejemplo mío, que obviamente yo no soy digamos, no conozco otros ejemplos de otras personas, te doy lo mío. Cuando realmente estaba el año pasado o el anterior intentando manifestar lo que es un viaje a España, empecé justamente a hacer el vision board, me despertaba en las mañanas, miraba el vision board, meditaba, etcétera, etcétera. Estaba intentando cambiar el afuera y nunca era dentro y nunca, o sea, seguía con algunos patrones, pero básicamente lo único que hacía era meditar y hacer el vision por todas las mañanas. Y nada se manifestó, casi nada. Obviamente se hicieron un par de cositas, pero no el sueño realizado que es irme a loca. Hoy en día el sueño ese que sigue intacto y estoy esforzándome por eso. Y obviamente estoy concentrándome en cómo es ese deseo, ¿no? qué tengo que hacer, dónde están las metas. Porque antes lo único que hacía era solamente tarot con ese dinero, no lo ahorraba, no hacía nada, compraba las cosas, pagaba mis cuentas, mío Y pensaba que de alguna manera eso se iba a dar ese viaje de alguna manera mágica. Ese es otro error. Tienes que esforzarte y tener muy claras tus metas, el enfoque. Tienes que saber dónde están tus metas, cómo tienes que hacerlo. Este año sin ir más lejos empecé a ahorrar, empecé a ahorrar un 10% de lo que es mi sueldo y justamente a crear más dinero porque ¿cómo pasa? Ok, yo me enfoqué en que me voy a ir, no sé en cuánto tiempo, no tengo idea, pero cuando consiga tanto dinero me voy a ir. Entonces, bueno, para conseguir ese dinero tienes que ahorrar. Empecé a ahorrar ese 10%, empecé a ahorrar, ahorrando en dólares y después de eso, como que el exterior se encarga de alguna manera como de de lo... Bueno, perfecto. Tienes la meta clara, Emiliano. Tienes este propósito de estar vivir allá. Entonces, ahora que tienes el propósito y te has puesto en práctica de ahorrar, vamos a darte dinero. Es como que el universo dice, vamos a darte dinero, así lo ahorras y empezaban a llover lo que son lecturas de tarot de un montón de países en dólares que yo soy de Argentina, solamente estoy acostumbrado a hacerlo en pesos y yo dije, wow, sí funciona. El enfoque, el enfoque es principal. Pero bueno, acá no veremos hablar de mí, sino que vamos a hablar de lo que es manifestar y obviamente te dan un par de tips y cosas que generalmente te gustan. Y me encantaría que dejes comentarios aquí abajo si has probado, si te ha servido o qué opinas sobre esto. Como dije anteriormente, la energía no entiende ni sí ni no, entiende de enfoque. Lo que tú te enfocas se manifiesta y lo que generalmente la gente se enfoca es en el afuera y luego se puede cambiar. Entonces tienes que enfocarte en el adentro, cómo cambiarlo. A lo que voy es que la energía generalmente cuando tú te enfocas en el afuera está como dispersa. Por ejemplo, en este libro de Yo Dispensa vemos como la energía nuestra está dispersa en un montón de cosas. Por ejemplo, en colegas, el jefe el trabajo, la pareja, el hijo, Twitter, muchas redes sociales, incluso un millón y medio de cosas que esta energía está puesta. Y acá generalmente el mayor porcentaje es que de las personas abandonan este video porque no entienden de lo que son las parejas y la el amor pero la verdad si sí voy a hablar de eso y justamente también pasa lo mismo porque generalmente tienes estas aplicaciones de dating o sea aplicaciones de citas Tinder o lo que sea y generalmente lo que haces es buscar y buscar y buscar en la afuera en afuera en la afuera y te estás centrando en ti mismo porque tampoco lo tienes claro tampoco tienes claro qué es lo que quieres de una pareja y en la afuera lo único que te se encarga de mostrarte es que estás más sola y que esas personas te hablan Solamente para tener, no sé, una cita y quizás algo casual y se terminó. Entonces, no tienes claro lo que quieres. Por ejemplo, anota qué quieres, cómo quieres una persona, qué actitudes buenas te gustaría y qué actitudes malas también estarías dispuesta a soportar. Porque es imposible que yo, por ejemplo, quiera un tal pareja que sea vegetariana, que tenga estas actitudes, que tenga tatuajes, que le guste viajar y enseguida no veo una aplicación de dating de una persona que... No es vegana, ni vegetariana, ni nada. Entonces, después voy a querer transformarlo entonces, y no, no se puede transformar las personas. Entonces ahí está el oxymoron que ¿qué es esto, pero lo otro. O sea, no, no coincide. Tienes que tener muy claro tu enfoque. Si tú no te enfocas, nadie lo va a hacer por ti y tu energía va a seguir dispersa por todos lados. Es como un rayo. Un rayo cae y cuando tu energía está dispersa, hay centellas pero cuando el rayo está potenciado y realmente, no digamos que tiene intenciones de caer, pero está potenciado, toda esa energía se condensa y cae a la Tierra. Es lo mismo, lo mismo pasa con nosotros. Si queremos que algo se manifieste, tenemos que enfocarnos en eso, ver las variantes que queremos y las que no queremos, porque para eso también está el contraste. Justamente conocemos lo que no queremos y obviamente no vayamos nuevamente hacia eso. Otro tip que te puedo dar es hacer las paces con tu realidad actual porque generalmente las personas tienen miedo a quedarse solas para siempre en el mundo y generalmente es como que en realidad no pasa nada tipo yo cuando hice las pases con mi realidad actual tipo, no tengo miedo a morirme solo, no tengo miedo de no experimentar tener una pareja, casarme, tener hijos y estas cosas cotidianas que todo el mundo quiere es como que aparece la gente, sin buscarme y justamente la gente que sí quiere entonces, empieza a dar fases con tu realidad actual, empieza a querer tu realidad actual. Quiérela, aceptala, pero no que no sea inmodificable. ¿Ok? Te acepto, acepto que sea esta realidad actual, pero pronto vamos a modificarte para que así me guste como sea mi realidad nueva. Y sobre todo recuerda que como te dije en el video anterior, la realidad es subjetiva y justamente puede ser moldeada constantemente a través de tus pensamientos. Entonces, para cerrar este video y ya con todas las ideas juntas, vamos con esto. Primer tip, justamente, estar enfocado, la energía, entiende, de enfoque. Segundo, no te enfoques en el afuera, enfócate en el adentro, cómo mejorar tú, cómo te gustaría ser tú. Tercero, haz las paces con tu realidad actual. No la odies, no odies la realidad, es lo que has manifestado anteriormente. Puede ser totalmente moldeado nuevamente. Y cuarta, recuerda que en el video anterior te dije que el pasado y el futuro son lo mismo. Lo que los modifica es tu estado del presente. Lo que haces en el presente modifica el futuro. Si en el pasado has hecho una cosa que sigues repitiendo en el presente, el futuro será igual. Y nada, bueno espero que les haya gustado este video y espero obviamente que comenten si están de acuerdo, si van a hacer este cambio, si no lo van a hacer, si no están de acuerdo, si quieren crear algún tipo de contenido en especial, recuerden que tienen este canal en Spotify también y obviamente contenido regular en